Seguramente que la visita de Domingo Faustino Sarmiento a la provincia de Entre Ríos en febrero de 1870 fue el elemento que dentro de esta división del Partido Federal en Entre Ríos, que ya se venía viendo, colmó el vaso. Eh, la participación en la guerra de la Triple Alianza en contra del Paraguay generó eh, dos eh, fuertes movimientos en Basualdo y en Toledo, los dos campamentos donde se habían convocado a los soldados entrerrianos para participar en la guerra, eh, que no querían hacerlo. Hubo dos sublevaciones eh, muy muy fuertes que implicaron el fusilamiento de varios soldados eh, que desertaron. Eh, la aplicación de un contrato para el cobro de impuestos, una serie de, de medidas eh, impopulares y seguramente eh, los más de 30 años que Urquiza llegaba eh, gobernando la provincia de Entre Ríos también habían servido como para que hubiera sectores eh, disconformes. Eh, la presencia de Sarmiento en ese febrero seguramente eh, generó que eh, en abril de 1870, más precisamente el día 11, eh, un movimiento revolucionario decidiera tomar por asalto el Palacio San José y terminara con la vida de Justo José de Urquiza y con la de dos de sus hijos en la ciudad de Concordia. O sea que de esta manera eh, iba a cerrarse una etapa muy importante para la provincia de Entre Ríos donde esta fue eh, protagonista de nuestra historia nacional.